Estoy en la ciudad de Yunnan, entonces estamos a 3 kilómetros un poco más de altura. Entonces hay gente que viene y lo necesita, lo tiene que ocupar. Así que Bueno, pues nos acaban de dar esta maquinita. De hecho, el día de ayer que llegué, eh, sí se siente un poco como que la altura. Cada que caminas como que se te va un poco más el oxígeno. Y de hecho ayer este, a otros... A otras personas del grupo como que les daba dolor de cabeza y así. Y dicen que es por lo del oxígeno. Entonces ahí en recepción nos dicen que a veces traen este tipo de maquinitas que es de oxígeno. Y si esta no quieres, no funciona, si otra no te la quieres poner así, también hay como que estas que son portátiles. Entonces lo que hace esta, esta botella de oxígeno es que aquí tiene una entradita. Y de ahí le conectas la, el cablecito este. Ya después te lo pones, ya sea, este es como más, más portátil, ¿no? Entonces, eso es para caminar o para dormir o para lo que sea. Y bueno, el otro aparato es este de acá, que es como que más profesional. Ya lo tenemos en, en todos los cuartos ahí. Entonces, ahorita, lo que hicimos es, me trajeron esta, la conectaron. Y la apreté acá. Ya prendió. Y le haces un escaneo con tu teléfono. Y entonces por dos horas te sale en 48 yuanes, cuatro horas el doble y así sucesivamente. Dos horas por 48 yuanes son que 50, eh, como 150 pesos por dos horas, o sea, como 7, 8 dólares. Y aquí le empiezas a subir el nivel de oxígeno. Y aquí dice que son como 4 litros. Ahí va, va cambiando un poco. Creo que el máximo 6. Y vean, si sí se escucha que ya como que empieza a salir el oxígeno, ¿no? Entonces ya lo que haces es, esta de acá es una de estas, te la pones, y yo creo que te la coloques así normal, te la pones aquí, yo creo que la cierras un poco y ya, la presionas y ya te vas a dormir con tu oxígeno. De hecho lo voy a probar ahora a la noche a ver qué tal, este, porque al parecer sí tiene como que muchas cualidades y al otro día que te despiertas como que, des que descansas mucho mejor. Así que bueno, vamos a probar el día de hoy ¿A ustedes les les gustaría probar ese tipo de oxígeno Está como chistoso, o sea, se siente así como que muy fresco El aire Bueno, pues nada Voy a ponerle pausa para no gastármelo Y... y...